Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Gracias por conectarse eh, a este ratito especial para volver a la calma, volver a nuestro bienestar. Eh, me alegro mucho que puedan sacar este ratito para ustedes. Y vamos a iniciar. Voy a compartirles una imagen que podría servir para para ayudarles a hacer el ejercicio de meditación. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a inhalar profundo, llevando paz a cada parte de mi cuerpo, suelto cualquier tensión, como si la paz, Fuera envolviendo mi cuerpo. Y liberándome. Si hay algún dolor. Llevo paz a esa parte. Disolviendo el dolor. Inhalo profundo. Suavemente, cada vez estoy más y más relajada, más relajado. voy soltando poco a poco todas las tensiones del cuerpo. Voy a visualizar En mi mente, en mi interior Es como una radio Donde hay muchos sonidos De ideas De Palabras. Voy a ir bajando el volumen a esa radio de la mente. Cuando bajo el volumen, hay silencio. Y el silencio se experimenta tal como cuando uno está en la cima de una montaña. No hay ruido, estoy por encima de las situaciones, incluso por encima de las nubes. Cada vez más silencio. que me devuelve a sentir la belleza del ser que soy, a reconectarme con la divinidad, con esa energía sutil del alma que soy, como esa luz que irradia eternamente la fuerza de la paz. Yo soy el alma de paz. Es como si aquella paz que busco afuera, que estuviera siempre en mí, en lo profundo de mi ser, siempre se guarda la semilla de la paz. Aquí llevo mi mente y mi corazón. Ahí está quietud. Al igual como cuando uno se sumerge en el mar. Y me sumerjo en la conciencia de mi ser. Aquí ya no hay el que dirán. Aquí ya no hay una historia, aquí es como cuando el ser se va a desprender del cuerpo y ya sabe que nada se lleva. Sabes que lo que viaja solamente es esa luz eterna del alma. Ya no hay deseos, ya no hay vanidad de ningún tipo. Soy sencillamente. Una estrella concentrada de paz. Nada me veo Nada me atrae. Estoy absolutamente libre. esta experiencia es tan fácil sentir la cercanía con el alma suprema con el ser supremo la fuente dios En eternamente está en una energía pura de paz y silencio. Tal como cuando alguien ya va a dejar su cuerpo, y volar hacia el hogar del alma. Y siento que voy flotando hacia ese viaje de regreso a la fuente. A esa pureza de paz. Constante. es como si esa energía se llenara del amor de Dios amor tan limpio, tan dulce, que me devuelve la calma, que une todos los pedazos rotos del corazón y sana el alma. amor que me devuelve la confianza en mí. Todo lo que me rodea es ese amor puro. Que recibo sin esfuerzo. Porque el amor que tiene el Padre Supremo para mi ser. Está siempre accesible. Siempre presente. es que Dios me ama si yo cumplo sus expectativas porque no tiene expectativas, porque es un ser ilimitado y el amor que tiene para mí es bien infinito siendo yo tal cual soy, que tiene misericordia, ese amor perdona, así que ese amor puede transformar las partes más dañadas de mi ser. Y perdona, confía. cuán agradable es recuperar esa confianza en mi propio ser. Porque Dios, el Padre Supremo, siempre confía en mí. al ir sanando las partes más duras de mi ser, y al ir suavizando mi interior, voy soltando los defectos y debilidades, tanto míos como de los demás. Cuando veo con amor, veo las virtudes y especialidades míos y de los demás. Una mirada de amor siempre ve lo bueno. Siempre ve el alma. Una mirada de amor tiene compasión y puede perdonar y liberar al ser de rencor. Y el amor va restaurando mi paz interior, va llenando mi ser de una suave sensación de estar completa, satisfecha, feliz. es como un baño, ¿verdad? la fuerza para volver a sentir paz, para distanciarme, desapegarme. Y recuperar mi auto-soberanía. Auto este agradable sentimiento de ser imperturbable. De haber restaurado completamente el estado original de paz. Soy libre como era en mi hogar de paz y silencio. de ese estado vibro una aura suave de calma mucha calma pienso en calma con paciencia Dando importancia a cada pensamiento. en calma. Y radio calma. Y en todo bien todo Todos aquellos que están cerca a mí, visualizo y comparto esta aura, vibración suave de carne Aciéndote. espacio entre cada pensamiento espacio espacio luz y vento. ya que en esos espacios la energía pura de la fuente da su claridad, su sabiduría, su guía, todo en calma, Puedo sentir esos toques divinos que vienen del alma suprema. Entre más confío en mi ser, en este ser supremo, más calma siente el alma. Y me dispongo a escuchar el mensaje que Dios tiene para mí. Es mi fuerza y mi soporte. Esta conexión única, constante. Siempre está y entre más me conecto y la siento más escucho su bien. A lo profundo. Observo cómo me siento después de haber hecho este ejercicio amoroso, este ejercicio especial. Y aunque estamos en diferentes lugares, Tal vez ustedes están en su casa o en el trabajo, donde sea que están. Pero estamos juntos. Estamos juntos. Igual se siente una conexión linda. Tal vez no los puedo ver físicamente con estos dos ojos, eh, pero se siente que están ahí. Así que el que estén, el que sea en este tiempo es como una cooperación. Para generar un ambiente muy positivo que va a ayudar a que quienes necesiten tomar decisiones lo hagan de forma correcta también. Entonces quiero terminar con este mensajito que siempre cuando estábamos presencial además siempre lo leíamos así que continuamos <ríe> sobre la confianza. y la confianza es esencial para ayudar a los demás también. Y hay dos aspectos de la confianza. Tu propia confianza en los demás. ¿Cuánto yo confío? ¿Cuánto es mi porcentaje de confianza en los demás? Y la confianza que ellos tienen en ti. Las personas empezarán a confiar en ti de forma natural cuando vean que siempre superas los problemas de forma fiable. Sin embargo, la mejor manera de ganar la confianza de las personas es hacerles experimentar que tú confías en ellos. Eso es sonar cómo hacer sentir a otros que yo confío en ellos es un arte que se puede cultivar nunca escuchando chismes acerca de otros ni alentándolos tú no formándose juicios o opiniones de los demás en lugar de eso sé espiritual y limpio en tus sentimientos y aprende a desarrollar buenos sentimientos hacia los demás. Esa será la mayor prueba de tu habilidad para confiar. OM shang.